Hola a todos y bienvenidos a Andanstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema división celular. ¿Qué veremos? Reproducción asexual por amitosis, eventos que ocurren en este tipo de reproducción y por último, explicación de cada uno de los eventos y dónde se presentan. No siendo más, comencemos. No olvidemos que contamos con el patrocinio de Industrias El limpieza y calidad de luz. Y se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales Caldas Colón. Ahora veamos algunos de sus productos estrella. La crema lava platos con glicerina. También el jabón líquido multiusos, que ahora último se está utilizando mucho, y el sellador de piso. Estos y muchos más son productos muy fuertes en la industria Ahora, concentrémonos en la reproducción asexual por amitosis. ¿Qué es la reproducción asexual por amitosis? Se define como el tipo de reproducción en la cual el núcleo no sufre transformación. Es un tipo de división celular, también se le conoce como división celular directa. Acá podemos ver algunos tipos de división asexual. Ahora, eventos de la reproducción asexual. Se encuentra la bipartición, la gemación y por último la esporulación. Vamos a ver cada una de ellas. La bipartición. En este evento el núcleo se estrangula en la región media y continúa del citoplasma para obtener dos células hijas. Esto lo podemos ver en las bacterias, también lo podemos ver en los protozoarios. Y para entenderlo mejor, de forma esquemática, se tiene una célula madre que empieza, empieza a se estabilizar y salen dos células hijas. Miren acá. Estas dos células hijas, miren que son iguales, como decir, gemelas, una de la otra. Así se presenta la bipartición. Veamos la siguiente. Gemación. Fase 1. Se forma un brote o yema de la célula. Fase 2. Para finalmente dar lugar a la separación de yema o de la yema, originando una independiente. Fase 3. El resultado son dos células hijas de diferente tamaño. Entonces, miremosla. La podemos ver, la célula madre, vuelve, se empieza a desestabilizar, pero miren que la división ya no es la misma. Una forma es mucho ma mayor que la otra. Entonces, ambas células son de diferente tamaño. Son diferentes. No son gemelas como la vimos en la bipartición. ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver en todo lo que tiene que ver con levaduras. Las levaduras tienen este tipo de comportamiento. Esporulación. El núcleo se fragmenta en varias porciones, rodeando el citoplasma. La célula madura se rompe, liberando un gran número de células hijas o esporas. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el núcleo, Empieza a fragmentarse y esa fragmentación empieza a liberar una cantidad de células que al liberarse se generan todas estas esporas, que miren que son una mayor cantidad. ¿Dónde podemos ver la esporulación? Se presenta en el plasmodium, también lo podemos ver en los modos y por qué no. Esta exploración también la podemos ver en los helechos. Con esto concluimos con un cuadro general, que tenemos lo siguiente. La bipartición, aquí podemos ver, entender un poco mejor, dos células que son gemelas. Gemación, claro, se empieza a separar generando dos células, pero de diferente tamaño. Y la exploración empieza a desestabilizar el citoplasma y se empiezan a generar varias cantidades para luego liberar cada una de estas células, hijas o esporas. Podemos dar por concluido este video. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Voy a dejarles una pequeña reseña de nuestro patrocinador.